Muchas gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa para valorar los datos del mercado laboral registrado. Como, como todos sabéis, se componen principalmente pues, de los datos del paro registrado, que es el paro que, se, que voluntariamente eh, se, se registra en las oficinas de empleo, la afiliación el del sistema de la seguridad social, los datos de afiliación y los datos de, de registro de contratos que también se tramitan a través de, de las oficinas administrativas. Eh, voy a comenzar en ese orden y voy a comentar primero los datos de paro registrado eh, por llevar esa, esa sistemática. En cuanto al paro registrado, lo primero que quería comentar es que, bueno, aparte de las cifras que ya seguramente todos conoceréis y que, por hacer una breve, eh, breve recapitulación, estamos en una cifra de 119.626 personas desempleadas con un incremento de 543 eh, desempleados en, en intermensual que es un 0,46% y con un descenso de 19.116 eh, personas desempleadas interanualmente con un descenso del 13,78% en en este aspecto, en el paro registrado, yo quería comentar sobre todo que es un dato mejor de lo esperado. No es que sea un dato bueno, porque siempre que sube el paro es un dato malo, pero es un dato que para mí no es que me haya sorprendido, pero me ha sorprendido en, en que es mejor de lo que, de lo que se esperaba, sobre todo por las noticias económicas que venimos recibiendo últimamente de, de próxima posiblemente a recesión, como nos habían anunciado algunos analistas económicos, tanto para Europa como también se está, se está previendo que incluso en España y en Castilla y León, algunos analistas económicos también prevén que podamos entrar en recesión. Pero bueno, salvo, haciendo la salvedad de, esas, de esos análisis, de esas previsiones económicas, el dato de, de paro registrado eh, es un, algo mejor de lo, de lo esperado ya que la evolución durante el mes ha sido favorable hasta el día 20-21 del mes en el que el paro ha empezado a subir. Hasta ese día, el paro ha estado bajando ligeramente, en torno a los 200, entre 200 y 300 eh, personas desempleadas, y eh, a partir del día 21, aproximadamente, es cuando, cuando ha empezado a subir, lo que es bastante coherente con las cifras de paro sectorial que, ...que se han registrado al final. De hecho, el paro registrado ha descendido en todos los sectores, salvo en el sector servicios, eh, que es el que ha provocado la subida de, final de, de, de parados. Y, fundamentalmente, se ha, se ha concentrado en los eh, servicios de hostelería, en los servicios de residencias, en los servicios en hoteles, en alojamientos y en el comercio. Eh, Debido a esta, seguramente, sobre todo también a, al, al sector de residencias y al sector de hostelería, es por lo que a final de mes la terminación de los contratos fin, estivales y de, del periodo de, vacacional eh, seguramente haya provocado esta subida de, del paro a finales de la última último semana, prácticamente de, del mes. Esto nos hizo reaccionar con, con rapidez y, de hecho, hemos convocado, hemos, hemos, hemos aprobado bases reguladoras y próximas convocatorias que están a punto de, de salir publicadas en el boletín, tanto para el sector de hostelería como, como se habrá podido observar estos días en, en las notas de prensa que hemos ido publicando como para el sector comercio, que dentro de mañana o pasado se, se publicará la convocatoria de, de, de protección al comercio por un importe de 9 millones de euros, además de este, de este que acabo de comentar, de dos millones de euros para la, protección, para la contratación en el sector de, de la hostelería. En términos generales, eh, podemos decir que es un poco sorprendente, y por eso hablaba yo de la, de la sorpresa un poco relativa de, de, este, de, este, de esta cifra de paro, porque en agosto habíamos tenido un intermensual de paro bastante malo, sin embargo, uno de los peores, o el peor. Aunque el, el interanual, el interanual sigue, sigue, sigue siendo bueno, aunque se va, se va ralentizando esa, esa mejoría poco a poco, pero el intermensual fue muy malo en agosto, sin embargo, el intermensual de septiembre ha sido razonablemente bueno y, de hecho, es... El, el tercer mejor intermensual o el cuarto mejor intermensual de toda la serie histórica. Si exceptuamos el, el, los dos intermensuales, los dos septiembres de, de la pandemia, el año 20 y el año 21, y exceptuamos el año de salida de la crisis financiera de 2008, que duró hasta 2014, que fue en 2014 cuando es el único mes que… que que bajó un poquito el paro, exceptuando esos tres, esos, tres, esos tres datos, es el mejor dato de la serie histórica. Con lo cual, por eso, esas, esas dos coincidencias, tanto la del mes de agosto anterior, esa, esa confrontación del mes de del intermensual del mes de agosto con, con el intermensual del mes de septiembre, nos ha hecho, por lo menos a mí, eh, tener tener ten este dato como algo no tan negativo y, y quizá un poco positivo en cuanto a que, si bien se sigue ralentizando la mejoría de, del empleo coyuntural, que en términos interanuales sigue mejorando, llevamos 17 interanuales seguidos eh, mejorando las cifras de, de desempleo en paro registrado, sí, eh, pero sí, sí que parece que se ralentiza esa… Esa, o sea, que, que, esa, que se estabiliza esa, esa, esa mejoría y que esa ralentización es más suave. Eh, de todas maneras, no, son, no, no es que sean noticias positivas, pero hay noticias negativas en el horizonte que nos hacen ser pesimistas. Eh, en este horizonte me refiero concretamente a, a, dos, a dos aspectos, y es que la previsión del incremento del paro para los próximos meses... Aparte de la influencia de, de la crisis económica, es, eh, es del, de un incremento de las cifras de paro registrado, por dos motivos principales. Porque bueno, eh, el, el, el Estado, el Gobierno central, ha decidido que se tienen que escribir de oficio todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital por parte de las Administraciones públicas, de los servicios públicos de empleo hay que hacer una inscripción de oficio de todos los beneficiarios de las, del ingreso mínimo vital. Y, y, por otro lado, eh, pues eh, la reforma de la Ley de Extranjería va a provocar que, a través de la, del, de la nueva figura del arraigo por formación, haga incrementar las cifras de paro, previsiblemente, bastante, bastante, bastante volumen, ya que todas esas personas que van a, transitoriamente a recibir ese, esa tarjeta provisional de residencia para poder acceder al arraigo por formación con un, cursito, con un curso de formación, poder acceder a la tarjeta provisional de residencia, pues eso seguramente va a elevar bastante las cifras de paro. En cuanto, bueno, como ya comentaba antes, es la séptima comunidad con mejor dato intermensual de, de paro y la cuarta comunidad, en comparación con otras comunidades autónomas, con mejor dato interanual. En, como comentaba antes, la, en, dentro de la serie histórica es el mejor interanual de, de los meses de septiembre y es el quinto mejor intermensual, como decía antes, de, de los meses de septiembre. Por hacer también algún dato más eh, de explotación estadística, algo más concreto, podemos decir que desde enero de este año el paro ha descendido en 10.443 personas, lo que es eh, equivalente a un 8,03%. Desde febrero de 2020, que es cuando se declara más o menos el, el, último, el, el pico de, anterior a, al inicio de la pandemia, el paro ha descendido de 143.000 a 119.000. 24.097 personas desempleadas eh, ya no están desempleadas o no están registradas en, el, en las oficinas de empleo, lo que es una, un descenso del 16,77%. Y desde febrero de, 2000, de 2021, que es donde se marcó el pico máximo de paro de, de estos últimos años, de, de esta... De, esta, de este periodo de pandemia, que llegamos a alcanzar una cifra de 174.752 parados, pues ahora mismo la diferencia son a favor de 55.126 parados, un 31,55 menos. En cuanto al análisis provincial, tenemos tres provincias que mejoran los datos de paro, como bueno, todas mejoran los datos de paro en, en términos interanuales. Eh, en unos rangos que, que oscilan entre el, entre el, eh, el 7,5% y el 17,5% de, de mejora de, de dato de paro. Y luego en el intermensual tenemos tres provincias que, que, que tienen buenas cifras, que baja el paro, que son... bueno las, Coincide, además, con las tres provincias más industrializadas, Burgos, Valladolid y, y Palencia, y que tienen unos descensos de paro del 3% en Valladolid, del 0,46% en Palencia y del 0,51% en Burgos. Esto es importante para nosotros porque, bueno, quiere decir que, que cuanto más apoyemos la industria, mejor cifras de paro iremos consiguiendo, y es algo que queremos seguir eh, apoyando. Y por eso también hemos aprobado unas bases reguladoras que ya serán conocidas, pero cuya convocatoria se va a aprobar recientemente, de una nueva línea que llamamos Recuperación del Empleo y que quiere combatir la deslocalización de empresas industriales, precisamente con unas ayudas importantes para el mantenimiento de esas y para la captación de los empleados de esas empresas que se puedan deslocalizar para que esos desempleados continúen en, y, sean, y sea atractiva a Castilla y León para que las, las industrias continúen en Castilla y León y, sobre todo, para atraer inversiones industriales en, en Castilla y León. También tenemos que comentar, ya por último, para no alargarlo mucho, porque todavía me queda la afiliación y los contratos, también quería comentar que si… Si bien no se publican cifras de paro desestacionaliz cifras desestacionalizadas en el, en el movimiento laboral registrado, solo se publican a nivel, a nivel estatal. Si hacemos una aproximación, que no es, eh, es más que un simple análisis de, de hacer unas, unas, una media móvil de 12 meses para acercarnos a ver qué, qué, qué posible dato de paro desestacionalizado tendríamos, pues estaríamos moviendo en unas cifras de descenso de paro de unas 1.500 personas aproximadamente. No es un dato exacto, es un dato que, que hemos calculado, pero sin, sin exactitud, pero rondaría, por, rondaría, rondaría en ese sentido. Pasamos al análisis de, de la afiliación. En cuanto a la afiliación. Lo primero que podemos destacar, bueno, las cifras eh, más, eh, más absolutas son eh, el, el aumento de la afiliación, uy perdón, el descenso intermensual de la afiliación con respecto al mes anterior de 2.225 personas eh, hasta una cifra total de 946.880 personas afiliadas en la seguridad social. En términos eh, interanuales eh, tenemos un aumento de la afiliación del 1,47% que se traduce en 13.709 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año y esos son los bueno esos son por, por, por, por poner un, los datos más, más relevantes y ahí quería también eh, incidir eh, como hacía antes en que en que también ha sido una sorpresa positiva entre comillas, como siempre digo, en cuanto a que en los datos a mediados de mes que hace públicos, porque de estos no tenemos datos diarios, porque no son propiedad de, de, la, de la comunidad autónoma de la Junta de Castellón, los datos de afiliación son propiedad de, de la Seguridad Social y lo único que conocemos es los datos que se ofrecen a mediados de mes de la evolución de la afiliación. En cuanto a esos datos, a mediados de mes teníamos eh, una unos datos de, de una bajada intermensual del 0,45% hasta, hasta mediados de mes, hasta, hasta el 15 de, de septiembre. Y, pues, nos ha sucedido lo contrario que en, el, que en las cifras de pago registrado. A partir de, de ese 15 de septiembre han mejorado los datos y, de bajar 0,45 y 4.231 afiliados, hemos pasado a bajar eh, la mitad, un 0,23%. Y los y lo que comentaba antes son 2.224 mil afiliados en, y además en términos provinciales la única a mediados de mes la única provincia que estaba en datos positivos de, de afiliación era era valladolid y, y bueno y se ha sumado en este caso a los datos positivos se ha sumado Burgos que ha pasado en la segunda quincena ha pasado de tener datos negativos a tener datos positivos de de afiliación en términos intermensuales. En términos interanuales, también, como en el paro, todas las provincias tienen un, un paro, o sea, un paro, perdón, una afiliación positiva, que varía en un rango del 0,81% de Zamora hasta el 2,02% de ascenso de, de Burgos. Y en cuanto a la afiliación, en septiembre hay que decir que también lo consideramos un dato que es mejor de lo esperado, ya que en septiembre eh, la afiliación solo ha mejorado en cuatro ocasiones, en, en, en cuatro septiembre, en los últimos, vamos, en los 26 años que recoge, que recoge la serie histórica y que han coincidido, como decíamos antes, en el, en el hablar del paro con los años de pandemia, y los años de salida de la crisis de, de 2008. Eh, el dato coyuntural, como decía antes, está, también es bueno. Eh, el interanual el, el coyuntural es bueno, el interanual también nos parece aceptable aceptablemente bueno. Eh, el comportamiento como decía antes es contrario al del paro registrado y, el, y bueno, hay que tener en cuenta que estas cifras las comparativas con las medias que se suele hacer con las medias, tanto en el paro registrado como en la afiliación, pues no dejan de ser relativas. Las comparativas con la media estatal, teniendo las regiones, cada región, una, un comportamiento, una, un mix de, de actividad económica muy diferente entre todas ellas, pues cada una en diferentes épocas del año tiene un comportamiento diferente, por lo cual con las comparativas con la media estatal las podemos comentar, pero bueno, si hay algo que que, si quiera comentar, lo comentamos, pero no son tan relevantes como la comparativa dentro del propio, dentro de los propios datos de, de, la, de la Comunidad. Eh, como decía antes, si tenemos en cuenta los datos desde, desde enero de este mismo año, en el acumulado eh, tendríamos 22.923 afiliados más a la Seguridad Social, una subida de un 2,48 y Calculando este dato, desde febrero de 2020, el mes anterior al inicio de la pandemia, eh, estábamos en ese momento en 914.000 afiliados, ahora mismo estamos en 944.000, tenemos 30.050 afiliados más, un 3,28%. Y desde el momento más pernicioso, perjudicial de la pandemia, que fue en abril de 2020, que la afiliación bajó hasta 884.416 personas afiliadas, pues eh, se produjo un incremento de 60.458 afiliados, que es lo mismo que un 6,84%. Eh, comentar también que este dato de afiliados es el, es el más alto el dato bruto el 946 680, es el dato más alto de afiliados desde de, de, de un septiembre vamos de un mes de septiembre desde el año 2009 incluido o sea es que estamos en, en cifras de prácticamente de pre pre crisis financiera eh, en términos comparativos, es el quinto mejor dato interanual desde 2008 y el noveno mejor dato intermensual desde 1997, desde los 26 años. En, en cuanto a las provincias, ya he comentado, el, el aspecto positivo de Burgos y de, y de Valladolid. En cuanto a regímenes de la seguridad social, porque los datos sectoriales Suelen salir los datos oficiales, me refiero, en cuanto a sectores económicos de la afiliación salen siempre al mes siguiente de uy, al mes, perdón, al día siguiente de la, de la comunicación de los datos por regímenes. Y esta mañana no, no dispondremos de esos datos de forma, de forma oficial. En cuanto a regímenes, eh, en, en términos intermensuales el bajan todos los regímenes, salvo el régimen especial agrario, que es el que ha provocado, ha, ha tenido una subida de 2.107 afiliados a la Seguridad Social intermensuales y el resto de los regímenes ha tenido oscilaciones de, de, entre el 0,47 y el 0,74% de, de, de bajada de, de afiliados. Y en términos interanuales eh, tenemos un, un ascenso del 2,3%, 16.000 afiliados más en el régimen general, un ascenso de 45 afiliados más en el régimen especial agrario, en el sistema especial agrario, y en el resto de los regímenes pues tenemos descensos en el, en el interanual, tanto en el, en el régimen especial de empleados, empleados del hogar, de autónomos, sobre todo también es un dato que es disiente de, del dato del régimen general, sigue, pre, sigue siendo una evolución precaria la del régimen de autónomos, tanto en términos intermensuales como en términos interanuales, con un descenso interanual de 1.272 eh, autónomos, autónomos no agrarios y una bajada de un 0,78%. En este aspecto, lo que queríamos destacar, y a la vista de estos datos, es que es necesario que, que se haga un esfuerzo en, por parte del Gobierno central, porque la evolución de la afiliación es muy importante la, la cuña fiscal. La, la fiscalidad que soporta el, el trabajo es muy importante. En, en España es una de las más altas de Europa. Y es necesario, para conseguir unas mejores cifras de, de afiliación y de evolución de afiliación, que esa fiscalidad, esa cuña fiscal de, del trabajo, se rebaje, que, que haya, una, que haya una, un descenso de las cotizaciones que impulsen la, la contratación, que impulsen la afiliación y que, y que no se vaya en dirección contraria, como está haciendo ahora el Gobierno, que está intentando destopar las cotizaciones a la Seguridad Social, y, y crear crear más más impuestos que, que afectan al, al mercado de trabajo. Esa es la, la consecuencia o la, la, es, la explotación más importante que queríamos comentar en cuanto a la afiliación. Pasamos a, a analizar los, los datos de los contratos, el contrato, los contratos registrados. Los datos globales, como ya conocéis, son 78.022 contratos registrados durante el mes de septiembre, eh, una, un crecimiento de, en términos intermensuales de 15.362 contratos, que es un 24,52%, y en términos interanuales un descenso de 9.884 contratos registrados, que es un 11,24% de descenso. Eh, en los contratos indefinidos son 30.886. Vienen a suponer un 40% de los contratos totales registrados. Están incluidos en estas cifras la conversión de contratos temporales en indefinidos y 47.136 contratos temporales, que viene a suponer un 60% de, del, del volumen total de contratación. En, en el tema de contratación, lo que, hay, lo que podemos destacar, sobre todo, es eh, la evolución de, de largo plazo es un, un triple, una triple comportamiento con tres periodos netamente definidos. El primer periodo es el periodo precrisis financiera, en eh, 2008, en el que la contratación, la contratación laboral es algo que se comporta, igual que el paro e igual que la afiliación eh, se, se comporta de forma cíclica durante a lo largo del año. Ese ciclo, a lo largo del año, antes de la... Antes de la crisis financiera, venía oscilando en unos rangos eh, de 30.000… Eh, esa amplitud de banda era de, un, de unos 30.000 contratos, desde unos mínimos de 60.000 contratos en el periodo más bajo del año hasta 90.000 contratos en el periodo más alto del año, pero en una senda descendente. Eh, teníamos, antes de, antes de la crisis financiera, una senda, ese rango se mantenía, pero en una senda descendente en el volumen total de contratos. En, entre, en la época de la crisis financiera, esa después de la crisis financiera, vamos a decir así, entre la crisis y después de la crisis financiera, sobre todo, ese rango se amplió. Se amplió a, 40 a, un, a un rango de oscilación de 40.000 contratos entre el mínimo y el máximo del año teniendo unos máximos de 100.000 contratos anuales en, el, en los meses más altos del año y unos mínimos de aproximadamente 60.000 contratos registrados, pero en un periodo ascendente. El, la salida de la crisis lo que provocaba es que se, normalmente todas las salidas de la crisis se recurre más al contrato temporal por la por la falta de, de confianza por parte de la actividad económica, hasta que no se consolida la, la recuperación económica. Normalmente es así, entonces eh, esa, esa, esa oscilación es, era, era ascendente en ese momento. A partir de la reforma laboral, y aunque son datos todavía muy preliminares, eh, lo que se observa es un estrechamiento de ese rango eh, a 20.000 contratos. Pasamos de un, de un rango de 30.000 a un rango de 40.000 y ahora un rango... ...de 20.000 contratos, con unos picos de 80.000 contratos, <coughs> perdón, y unos mínimos de 60.000 contratos en, en las épocas más bajas. La, el comportamiento ascendente-descendente todavía eh, no está definido, porque es pronto para, para analizar es, hacer una explotación estadística de ese tipo de, de comportamiento. Pero sí que, si desestacionalizamos ese, esos datos más o menos, haciendo una, una extrapolación, podemos ver que hay una ligera tendencia a ese descenso en el volumen de contratación total de, de contratos. Eh, algo que comentaré ahora dentro de poco, al finalizar los comentarios de los contratos. En la contratación, de todas formas, eh, el volumen de contratación total de este septiembre está por encima de, del, del año 2006 ese es el más alto de, de, desde el año 2006 aunque <coughs> eh, a ver que lo sí. es, aunque es el más bajo desde el año desde el año 2014 ya siento aburriros con estos datos pero, pero os, estoy, os, os los estoy valorando y ahora os, os continuo a hacer la valoración. Pero bueno, yo creo que son datos que, que a los que no soléis tener eh, acceso a, a este tipo de valoraciones y, y quería comentarlo porque, porque creo que son importantes. Eh, en el tema de contratación, lo que, lo que sí que se ha observado es que la contratación indefinida desde la desaparición de, del contrato el contrato de apoyo a emprendedores en el año 2019 cayó bruscamente, pero cayó brutalmente, además. Eh, dejó de, dejó de, de, de recurrirse a la contratación indefinida porque desapareció este tipo de contrato. Solo quedó el tipo de contrato ordinario y, y lo único que, que se ha conseguido hacer para remediar este problema ha sido recurrir a la desaparición de las figuras de contratación, de contratación temporal a través de la reforma laboral. La reforma, la reforma laboral lo que estamos viendo es que desincentiva la contratación. Como vemos, los volúmenes de contratación son más bajos a lo que se añade el diseño de las, de las prestaciones del ingreso mínimo vital o, del re, o, la, o de la renta garantizada de ciudadanía. Tanto es así que, bueno, nos llegan noticias de que se está empezando a, a recurrir a las bajas voluntarias por parte de los fijos discontinuos para poder acceder a otro tipo de oportunidades de empleo y a poder compaginar diferentes actividades. Eh, lo que está conllevando este tipo de este sistema este de contratación de, de, de es eh, que accedamos, que estamos aumentando la precariedad del contrato indefinido, hemos pasado a tener contratos temporales precarios a tener contratos indefinidos precarios. ¿Por qué? <coughs> pues porque los análisis eh, económicos a los que podemos acceder a través de los diferentes eh, departamentos de análisis eh, profesionales nos dicen que el fijo discontinuo gana un 46% menos que, que, el fijo, que el fijo normal. ¿Por qué? Porque eh, casi la mitad del fijo discontinuo trabaja a, a tiempo parcial. Y esta tendencia eh, es eh, aumentar el empleo a tiempo parcial, es lo que está creando eh, la figura del contrato de eh, fijo discontinuo. Y no poder recurrir a otro tipo de, de, de figuras de, de contratación. Eh, para, para hacer un, un combatir o para ayudar la, la, la contratación, para, para fomentar la creación de empleo y la empleabilidad de, de los trabajadores de, de Castilla y León, lo que hemos puesto en marcha pues en una serie de medidas últimamente que quería destacar. Es un, hasta ahora podemos, evalu, eh, podemos hacer una evaluación total de que hemos puesto en marcha en cuanto a políticas activas de empleo unos eh, prácticamente 230 millones de euros que se están ejecutando durante este año a través de casi 50 programas de políticas activas de empleo. El objetivo es llegar a final de año a 270 millones con unos 60 programas de políticas activas de empleo, unos 10 programas más que convocaremos eh, desde ahora hasta final de año y que se sumarán a los 50 programas que ya están, están en marcha. Eh, últimamente, como se, se va a convocar inminentemente, ya está firmada la convocatoria y saldrá publicada eh, la convocatoria de formación de desempleados, de formación de certificados de profesionalidad, que, que, va, que va a poner en, en marcha 53 millones de euros. ...para realizar 1.102 cursos de formación y atender a 16.000 trabajadores o desempleados que, que acudan a estas, a estas acciones de formación. También eh, se ha firmado, he firmado ayer eh, la resolución del programa El Tour para, para fomentar el empleo local por 15,2 millones de euros. Supone un incremento a la convocatoria inicial de 3,2 de 3 millones de euros, hasta este total de 15,2 millones de euros. Esta tarde mismo se van a, convocar, se van a notificar las, las concesiones. Son 919 entidades locales que van a, a, a beneficiarse de estas contrataciones y… <coughs> Eh, 912 ayuntamientos y siete diputaciones, con un total de 1.870 contratos. También, recientemente, se, se, notificó, se han estado notificando, esta semana pasada, las resoluciones de las adjudicaciones de los contratos de personas con, para personas con discapacidad en los ayuntamientos y en las entidades locales. Han sido 945 solicitudes de entidades locales con la contratación de 1.110 personas con discapacidad por un total de 5,4 millones de euros. Como comentaba antes, se van a convocar eminentemente eh, el nuevo programa de hostelería para 200 contratos con 2 millones de euros. El programa de apoyo para las labores de limpieza forestal y de apoyo a, al sector forestal con 5 millones de euros y para la contratación de 400 desempleados. Estamos a la espera de que finalice ya eh, el el periodo de, de incendios para poder tener las cifras, poder calcular cuánto se va a, a conceder a cada una de las diputaciones que van a ser beneficiarias de, esta, de este programa. En cuanto tengamos esa cifra, lo, lo, lo, lo, haremos la adjudicación a las diputaciones y, y, y se podrá empezar a realizar estas, estas actividades con 400 personas. Hemos convocado también recientemente los programas mixtos con 38 millones de euros para 2.500 desempleados, para formación de 2.500 desempleados y que, además, eh, permitirán contratar a 300 expertos y formadores y coordinadores en estas actividades de formación. Además, se van a convocar entre esta semana y la semana que viene el Programa Especial de Empleo Agrario, por 400.000 euros, el programa de contratación de personas mayores de 45 años a las entidades locales, con 6 millones de euros, el programa para la contratación de jóvenes mejor, menores de 35 años, con 4 millones de euros, el programa para contratación en entidades, eh, en entidades locales también de más de 5.000 habitantes, por 6 millones de euros, y los agentes de impulso rural, por un millón de euros. Eh, vamos a poner en marcha también para las entidades locales, eh, más adelante, a finales de noviembre, probablemente, en eh, una nueva convocatoria del programa de primera experiencia laboral de egresados universitarios y de formación profesional, que se había convocado para las entidades locales de, de mayores de, de 5.000 habitantes. Este programa, a pesar de tener 51 entidades locales con más de 51 Cien, perdón, con más de 5.000 habitantes, solo acudieron 28 entidades locales a solicitar. Es el programa que más, que más dotación tiene de subvención, hasta, hasta 32.000 euros, por contratar a personas recién egresadas de la universidad para, ten, para que tengan su primera experiencia de empleo. Solo 28 entidades locales acudieron a esta, a esta solicitud y solo se contrataron de 200 trabajadores que teníamos previstos Solo se contrataron a 70, solo se recibieron solicitudes para 70 trabajadores. Hacemos un llamamiento a las entidades locales para que no, no, no se pongan tantas mociones en los ayuntamientos de, de que hacen falta, eh, como ven, hay, hay, hay convocatorias para las entidades locales en marcha por 102 millones de euros y van a incrementarse hasta los 128 millones de euros, y lo que hacen falta son menos mociones eh, apoyadas por los sindicatos y por los, eh, y por los partidos de izquierda y más, más, más tesón por parte de las entidades locales a la hora de solicitar este tipo de, de subvenciones. También se van a poner en marcha, ya que a final de año las, las, las convocatorias de políticas activas de empleo para, para el fomento del autoempleo, para los programas de, de contratación, para proyectos de de interés general y social por parte de entidades sin ánimo de lucro, por 3,8 millones de euros, los programas de formación continua por eh, 13 millones de euros y la, el programa de competencias digitales, también en formación continua, por 4 millones de euros.